que viene y, este, y enraizo y permítaseme que arrime la mi sardina del libro, una de las tesis centrales del libro es precisamente